Eh, bueno, no no sé si eh, grupos irregulares, nosotros hemos eh, calificado esta acción como eh, gente que está portando ilegalmente armas, por lo menos, de momento. Eh, segundo, que hay una eh, instigación pública de INQUIR, inclusive hay comunicaciones eh, por vía de WhatsApp en la que convocan a la gente a trasladarse portando armas de fuego. Eh, tanto para las vigilias como para enfrentar a la FTC entonces una investigación pública de eh se ha encontrado un arma adaptada evidentemente un calibre 22 adaptado a un salón entonces eh, eso forma parte de pruebas colectadas eh, pero eh, la investigación posterior nos va a permitir establecer cuál es eh, la magnitud de estos eh, Sí está en investigación el caso del señor Fridolino Durán ¿No? Que, que se han encontrado igualmente comunicaciones que, que sostenían con este sujeto para eh, dirigir las movilizaciones.